Ok, pues vamos allá. Muy buenas, veo que ya vais entrando algunos. Fenomenal, eh, bienvenidos a este segundo Facebook Live que hago desde el grupo de la tribu entre especies y eh, en el que vamos a hablar, como quedamos en el vídeo anterior, en el Facebook anterior, vamos a hablar de los, la comunicación telepática con animales, la comunicación entre especies y animales que ya han fallecido. Voy a esperar un poquito, mientras vais entrando todos, hola, hola Marta ¿qué tal? Hola África, voy viendo ya vais entrando, sí, efectivamente. Eh, voy a esperar un poquito mientras vais entrando todos y voy a ir haciendo un poco de tiempo Hablando de un tema, una pregunta que me han hecho esta mañana y ha salido de repente varias veces durante la mañana, el tema, mira, viene aquí, viene Iris, sí, es un tema, es un tema candiente, de la comunicación y, y los animales fallecidos, ya la comunicación con animales lo es, a pesar de tantos años que llevamos trabajando algunos, hola, bueno, no quiere saludar, solo quiere estar aquí abajo conmigo. <risa> Apoyo moral. Bien. Eh, vale. Pero quería hablar un momento del tema, de la pregunta que me han hecho esta mañana y de... y que ha salido varias veces durante la semana, durante la mañana en el grupo, que es lo del volar en avión con nuestros animales. Y me hace gracia porque es que el último avión que cogí en el que venía desde Mallorca, eh, venía un perrito con nosotros, en bodega, justo debajo de mí, más o menos, lo sentí, le, o, se, oía, se, le, se le oía ladrar, se le oía ladrar, el ruido cuando ya empezaba a moverse los, los, el motor del avión, era tremendo, donde nosotros estábamos, no quiero ni pensar cómo debía ser en la cabina, perdón, en la cabina no, Precisamente en la cabina no. ¿Cómo debía ser en la bodega? Porque el ruido venía de abajo, ¿vale? Él ladraba como loco, estaba nervioso, claro, estaba muy nervioso. Eh, ladraba y, y era un ladrido de estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, ¿vale? Eh, y, y una de las personas preguntó y la, la azafata le dijo, pero no se preocupe, en cuanto aterricemos ya no se le oye. Me mordí la lengua porque no iba a servir para nada, pero me dieron ganas de decir algo incluso sin que sirviera para nada. Si no se le oye, implica que es que el ruido es tremendo, tremendo ya, ¿vale? Por supuesto, el perro probablemente al final acabaría del susto, eh, del susto eh, callándose. Entonces... en hay que enterarse muy bien cuando uno viaja en avión cuáles son las condiciones en las que van a volar nuestros animales, ¿vale? porque a veces hay que hay que volar, hay gente que se muda de, de país, yo he tenido amigas, alumnas que se han mudado de país y han tenido que hacer toda una investigación para ver cómo llevarse a sus animales consigo, si el perrito es pequeño o es un gato, muchas veces puedes llevarlo en cabina, pero creo que muchas eh, aerolíneas solo te dejan llevar un animal por persona. Eh, y claro, yo por ejemplo, tengo cuatro gatos y dos conejos, a cómo lo hacemos, ¿No? eh, Tengo que hacer, tomar varios vuelos, ¿cómo, cómo puedo hacer? ¿No? Eh, luego hay otros que te llevan dejan llevarlo en cabina, pero no sabes bien cuáles son las condiciones de la cabina, qué nivel de frío puede hacer, porque son distintas las condiciones en una bodega y otra, yo, eh, damos por hecho pero habría que preguntarlo, si, si, yo doy por hecho ahora, pero si yo tuviera que viajar con mis animales, yo me enteraría muy bien de cuáles son, la, me intentaría enterarme muy bien de cuáles son las condiciones de la bodega, del pasaje, del avión en el que voy ahí. ¿Qué? Hola desde Orlando, ¿vale? <risa> Hola hasta Orlando. Eh, enterarse bien de cuáles son las condiciones de esa bodega. Y hay algunas eh, compañías, como me parece que es Sí, voy a dar el nombre porque es importante, eh, no por publicidad, obviamente, pero sí porque es importante, como creo que es KLM, pero seguro debe haber alguna más, en las que viajan en bodega, pero tú puedes bajar a verlos una vez despegado, puedes bajar a verlos, puedes estar con ellos el tiempo que quieras, puedes volver. Eso es para mí súper importante. Luego está el tema de si los duermes o no los duermes. Si los duermes, yo eso ahí no me meto. O sea, cada uno haga como quiera, pero una cosa sí tengo clara, mientras están durmiendo, tienes que estar ahí con ellos, que ellos sepan que tú estás con ellos ahí y se puedan relajar y dormir tranquilos, ¿vale? Y en cuanto se despierten, intentar estar ahí con ellos también, por supuesto, porque no sé si habéis salido vosotros de una anestesia alguna vez, pero se va saliendo poco a poco y hay un rato en el que primero no sabes ni dónde está, luego ya lo sabes, pero... No estás del todo en ti y ellos poco a poco van recuperando eh, incluso movilidad, muchas veces, también en operaciones, ¿eh? te digo. Entonces, eh, estar ahí con ellos mientras se duermen es súper importante porque ellos no están perdiendo la capacidad de estar ahí, están la, perdiendo la capacidad de estar alerta, eh, puede llegar a ser más estresante incluso que si, que si están normales viendo todo lo que ocurre, ¿no? Entonces, bueno, estar, hacerse cargo, ponerse un poco en los zapatos de ellos, imaginar que podemos ser nosotros que no tenemos toda la información. ¿Qué pasaría si nosotros estuviéramos durmiéndonos sin tener toda la información de por quién estoy durmiendo? Hola Leticia. <risa> eh, porque, eh, en fin, ponernos un poquito en sus zapatos para estar pendientes, eh, estar ahí hasta que se duermen ya a profundo. Y a ser posible cuando ellos salen de, de, de estar dormido también estar ahí, ¿vale? Pero sobre todo estar, eh, si podéis, bajar a verlos durante el viaje o lo que es mejor todavía que os dejen viajar con ellos. Incluso si es en el transportín, también hay que tener en cuenta que estar en el transportín para ellos en viajes largos es un pedazo de esfuerzo. Entonces, cansarlos antes, quiero decir... Darles paseo todo el día anterior, total, paseos incluso largos. Esa, todos los que te hemos tenido perros sabemos que un día vas al monte, lo da todo y al día siguiente está como, uf, ¿no? Normalmente la mayoría están como, uff, ya, me quedo aquí, tranquilito, ¿no? Pues a lo mejor puedes planearte el viaje, sabes que tienes que hacer un viaje largo, pues el día anterior lo dedicas a estar con él en el campo y descansar los dos, porque a ti también te va a venir muy bien para no aburrirte menos en el avión, sentado toda esa jarta de hora estar cansadito, ¿no? En fin, eh, poderse se puede, pero hay una serie de condiciones que hay que tener en cuenta. Personalmente, creo que lo de elegir el cómo es muy personal y que, bueno, pues a veces hablar con ellos antes eh, para elegir cómo van a viajar y todo eso es lo más recomendable. Yo lo he hecho en varias ocasiones, bueno, son muchos años, lo he hecho en varias ocasiones con diferentes clientes, uno de ellos está en la tribu, es el más, eh, probablemente el más sonado, bueno, no, no, el más sonado a lo mejor eh, fue Vero, eh, con sus, bueno, pero Azucena se mudaba con sus dos gatas, con Sifi, su pajarito, que habréis oído alguna vez ha salido por la tribu alguna publicación de Sifi y, y no sé si había más, ¿no? Entonces, la historia era cómo vamos, cómo prefieren ellos, cómo se van a, ma a, a marear menos, cómo van a estar, que prefieren un viaje corto o un viaje relajado. <risa> eh, bueno, todas esas cosas ellos te pueden decir y además así te aseguras que ya lo tienen en mente, que se preparan anímicamente y siempre ayuda. ¿Vale? Bueno, esto es antes de entrar en el tema del que hemos dicho que íbamos a hablar hoy, que es... El, lo dijimos en el último Facebook Live, que es sobre animales fallecidos y la comunicación entre especies. Eh, gracias, Vero. Me alegro que te sirva, que te haya servido. Ahora vamos a entrar con esta otra información. Estos Facebook siempre son un poco enfocados desde el usuario, el, el que pueda ser usuario, o para el que pueda ser usuario de, un de una comunicación, o sea, de eh, utilizar los servicios de un comunicador entre especies. Porque, como ya dijimos la otra vez, la comunicación entre especies no se conoce mucho, sus entresijos se conocen muy poquito, de hecho, hay muy poca gente que conozca todos los entresijos de la comunicación entre especies bien. Y, y, bueno, pues, a veces conviene saber cómo te puede ayudar este tipo de comunicación. ¿no? Para mí... En todos estos años, las consultas que, en las que, de las consultas en las que yo he visto mayor beneficio, por decirlo de alguna manera, no sé si sería la palabra, la palabra adecuada, ¿no? pero donde he visto los cambios más importantes en una sola comunicación, la, las transformaciones más profundas han sido probablemente en las comunicaciones con animales que ya habían fallecido. Eh, es controversial. Hay gente que no hace este tipo de comunicaciones y está bien. Un comunicador, siempre y cuando te avise y te lo diga, eh, pues puede tener sus especialidades, puede tener su manera de enfocar el, el tema, ¿no? Y si coincide contigo, pues fenomenal, es tu comunicador y si no, pues entonces busca uno que coincida contigo. Entonces, estas comunicaciones, no, para mí, no solo pueden hacerse, por supuesto, sino que además es que son necesarias. Yo las las enseño en la maestría entre especies, cuando enseño el acompañamiento de muerte y todo esto, quienes ya son comunicadores, eh, pues eh, eso es como una parte de ese acompañamiento. Para mí un buen acompañamiento termina con una comunicación con el animal que ha fallecido, ¿eh? una vez que ya ha fallecido. Porque es que antes normalmente te contactan cuando el animal ya está enfermo, a veces está muy enfermo. Y no es es momento de estar con el animal, es momento de acompañarle, de apoyarle y de estar ahí para él. Pero a lo, de preguntarle cómo se siente, hola Alba, cómo se siente, de, de, de en fin. Es momento de estar preocupado por él, o sea, ocupándote con él y a, sosteniéndole y, y, y estando ahí para él. Pero no es el momento apropiado, a lo mejor, de preguntar por eh, qué tal ha sido la vida entre nosotros, qué te ha parecido estar conmigo, hay algo que me quieras decir de todos estos años, porque en el momento de la muerte es un momento intenso, es un momento donde se mueven un montón de cosas que ahora mismo ahora no me voy a poner a relatar porque no es momento ni, ni es de una hora el tema. Eh, pero que un comunicador que acompaña todo esto sí que debe saber y... Eh, y los animales necesitan estar, si siempre están muy presentes, necesitan toda su energía para ellos y para estar acompañando ese, ese momento en el que el, el alma que está despierta va a, va a trabajar un montón en, su en la energía y en su energía y en la energía que comparte a su alrededor. Entonces necesita estar toda su energía para él, ¿vale? Por eso necesita que nosotros sostengamos ese espacio y... Eh, y tener su tiempo y no tener que estar preocupado por dejarte a ti tranquilo, ni por que te parezca estupendo lo que te dice, ni por ninguna otra cosa. Lo bueno de esto es que una vez que el animal ha fallecido, el cuerpo obviamente se queda aquí, no va a ningún sitio, pero la conciencia, que es como la nuestra, y para esto si queréis podéis ver un vídeo que hay en mi canal de YouTube, de si tienen alma los animales, que es muy cortito, pero fue porque de repente me acribillaron a, con la pregunta de si tenían alma los animales y dije, como O sea, no puedo creer que me estén preguntando esto. A veces damos por hecho, claro, tú vives una serie de experiencias a lo largo de tanto tiempo y ya lo tienes tan integrado que a veces llama la atención que otra gente no sepa, ¿sabes? No haya podido llegar a la misma conclusión, no tenga los datos. Y, y bueno, pues es que no todo el mundo tiene esas experiencias ni esos datos, ¿no? Entonces decidí hacer ese vídeo sobre si tienen alma los animales como yo creo que además está ya, es algo que es obvio, si lo piensas un poco, ¿no? eh, Pero bueno, ese, si lo queréis ver, creo que son 10 minutitos, incluso puede que menos. Eh, el caso es que cuando un animal muere, su conciencia sigue y se puede seguir conectando con, con ella. Hay una serie de cosas que ocurren cuando el alma deja el cuerpo, hay una especie de viaje, vamos a resumir así, eh, con el que un comunicador debe no saber no interferir, ¿vale? Y, y, cua, bueno, y cómo acompañar, si es que hay que acompañar, y cuándo es el momento apropiado para volver a conectar. Eh, estas comunicaciones, yo nunca he tenido la, es, la experiencia de que un animal fallecido con el que me han pedido que hablara, me dijera que no quería hablar. Nunca lo he tenido, no en una primera comunicación. Eh, aquí viene otro. Hoy vienen todos. No sé si lo vais a ver porque tengo el ordenador muy alto, pero están todos por aquí. Bueno, eh, lo que decía, no no eh, no sé exactamente en dónde os he dejado justo, cómo no ha aparecido. Bueno, uno, hay que saber cuándo hacerlo y ahí va a ser normas. La comunicación con un animal que, es, que está vivo, con un animal que haya fallecido, que ha fallecido, no es exactamente igual, no lo es, aunque hay gente a la que se lo puede parecer cuando lo hace, pues porque tiene una conexión con ese canal mediúnico fuerte y potente. Eh, también es cierto que hay gente, que hay comunicadores que primeras no conectan con ese canal, pues porque su canal mediúnico, porque no es el mismo exactamente que el de se utiliza para cuando hablas con un animal vivo, eh, está más cerrado. Y como digo, pues está bien. El caso es que incluso si tu canal mediúnico está abierto, tienes que saber una serie de cosas. Entonces, hay que saber dejarse guiar por, un por el comunicador si sabes que ese comunicador sabe bien lo que está haciendo. Porque a veces lo que uno le parece, lo que uno podría sacar en una conversación normal, no es el momento de sacarlo cuando un animal ha fallecido. Ni la manera de preguntar es exactamente la misma. Sin embargo, ¿por qué vienen bien estas sesiones? Bueno, vienen bien estas sesiones, sobre todo, para mí, lo más importante, para asegurarse que el alma del animal ha llegado, ha, ha completado la fase más, más truculenta, la fase más complicada de ese viaje al otro lado, eh, y que está todo bien, y que no hay ningún problema, nada se ha quedado enganchado, y no, no ha pasado una serie de cosas, que son muchas, que pueden pasar, y que no tienen por qué pasar, pero pueden pasar, eh, cuando uno muere al alma de los animales o de las personas, da igual, pero estamos hablando de animales es porque es de comunicación entre especies de lo que hablamos. Eh, entonces, lo primero de todo, asegurarse que todo ha ido bien. Lo segundo, pues, la verdad es que son unas comunicaciones que, como dice una amiga mía, te colocan el corazón. Eh, uno se queda hecho polvo cuando mueve de su animal, pero polvo, el eh, cuando queremos a nuestros animales, es un amor que no interfiere para nada en el amor que tienes a cualquier humano, o sea, que no es una especie de competición, eh, pero es un amor muy profundo, es también un apoyo emocional que tienes muy fuerte y de repente se va y uf, el desgarro puede ser tremendo. ¿no? Entonces, eh, este tipo de comunicaciones yo he visto que dan mucho consuelo. ¿Por qué?, pues porque una de las cosas que suelen hacer, y digo suelen porque cada comunicación y cada animal es diferente, entonces no, no son para nada iguales, ¿no? Entre sí. Pero muchas veces lo que suelen hacer es una como una especie de recapitulación de lo que ha sido su vida contigo desde su punto de vista, pero para ti. Es como unos últimos consejos que te dan y un último, pues una despedida, es una despedida, ¿no? Y, y en esa despedida, la verdad es que hay veces que se nota el nivel, encima, ellos siempre son muy de corazón, pero una vez que ya han fallecido, se nota aún más su capacidad de compasión, realmente. Se nota muchísimo. La verdad es que hacer estas eh, comunicaciones es, es todo un lujo en muchas ocasiones. ¿no? Y poder sentir ese amor entre la persona y su animal y su animal y la persona y ese ser, que ya no es tu animal, pero sigue siendo él. Es, es Ese ser enviando ese cariño y esa compasión a su persona, la verdad es que es una maravilla. Y, y bueno, eh, es un consuelo que no viene desde la mente realmente, creo, sino desde otro lado también. Pero también las cosas que nos dicen nos ayudan a colocar, y muchas veces nos ayudan, cuando un animal muere es porque uno de nuestros animales mueren normalmente está indicando que hay un cambio de ciclo en nuestra vida. Eh, hay una, algo en nuestra vida, un proceso en nuestra vida, ha terminado y es momento de integrar y es, empezar a expresar todo lo que hemos aprendido y lo que hemos crecido durante todo ese proceso. Y yo, suele tener que ver la muerte no solo de nuestros animales, sino también de alguien cercano, personas queridas, familiares, suele indicar esto, ¿no? Y nos suele, como en un, tengo en uno de los artículos que escribí tras la muerte de mi perro, él me contaba, ¿no? Suele, el duelo suele consistir en, lo que busca es que reconectemos con, atravesemos ese desgarro, el dolor, y conectemos con que el ser que se ha ido sigue vivo dentro de nosotros, y que es algo más que una metáfora, que se le puede sentir y que realmente florece dentro de nosotros. No sé si os he contado alguna vez, para que veáis que no es solo con animales y hasta qué punto es, ¿no? Un amigo que me contaba que cuando le conté esto sobre el duelo de los animales porque estaba muriendo su gato, me contó que su hermano había muerto cuatro años antes y que era músico. Y que no se había dado cuenta hasta que me había oído hablar, pero que él, un año después de que él muriera, le dio por aprender a tocar la guitarra y él no es músico, pero compone y hace, su, hace música. Y dijo, nunca me había dado cuenta que era porque echaba de menos a mi hermano, ¿no? Y estaba, con, y que me conecta con mi hermano, ¿sabes? Me acabo de dar cuenta ahora. ¿sí? Pues lo mismo pasa con nuestros animales. Una manera muy buena de apoyar eh, ese duelo es, yo lo digo mucho en las sesiones, y lo digo aquí para todo el que diga esto si lo quiere intentar, viene muy bien, es, entonces, esto me lo dijo mi perro y lo hice... Un poco me, me costó, ¿eh? me costó hacerlo, pero pensé que le iba a echar más de menos y me sirvió un montón, que fue hacerme una lista con las cosas que echaba, que más me gustaban de él, que me inspiraban o que me llamaban la atención de él. Por ejemplo, cosas a veces pues, como que se ponía como una moto cada vez que alguien decía hola. Él decía, escuchaba un hola me podía ser al otro lado de la acera, él iba a saludar, <risa> él iba a saludar. Y cuando le decían hola a él, vamos, patas arriba, ¿no? Le encantaba, le encantaba que alguien dijera hola. Os diré que con el tiempo yo he visto hasta qué punto eso complementaba una parte de mí. Y hasta qué punto me daba una pista de un camino que yo tenía que seguir. Ya lo estuve, ¿no? El hacer el hola cuando te digan hola. Pues, hacer la hola cuando te digan hola. Pues, pues sí. Pues sí, me ha aportado, de hecho, este fin, este, esta semana pasada, lo, me ha vuelto a venir muy, muy fuerte, ¿no? Todo lo que me ha aportado, que él hiciera eso. Entonces, cuando él murió, yo me lo apunté eso en la lista y empecé a hacer hombre. A lo mejor no me ponía patas arriba cuando alguien me decía hola, pero eh, sí que intentaba festejarlo especialmente, ¿no? Y la verdad es que se me ha quedado un poco... La verdad es que se me ha quedado un hola a mí, solo son exclusivos normalmente. Eh, me acabo de dar cuenta. Y, y bueno, pues cuando hacía esto, le sentía conmigo. Dejaba de echarle menos, de echarle de menos y le sentía conmigo. Hola Adri, wow, desde Brasil, un sabedazo. Eh... Bueno, yo recomiendo hacer esto cuando para acompañar el duelo, pero hablando a través de la comunicación con ellos, eh, sentir esa compasión que hay en esta última comunicación que se hace con ellos, la verdad es que también sana el corazón y transforma. Aparte que muchas veces, y esto no es algo que puedas exigir, lo puedes pedir, pero a veces se va a dar o a veces no, dependerá sobre todo de lo que el animal quiera decir y quiera compartir contigo y sus razones siempre serán las apropiadas. Esto es lo que yo yo siento después de todos estos años de hablar con ellos, ¿no? Pero siempre, muchas veces te dan como la pista del siguiente paso para ti. De en qué enfoja, de enfocarte, pues porque hablamos de una muerte siempre siempre implica un final de un proceso. Pues a veces uno al terminar algo se queda como bueno y ahora, ¿no? Siempre en estas comunicaciones parece que está de una manera u otra implícita el hacia dónde, ¿no? Y eso es maravilloso, la verdad. Eh, hay una cosa que la gente que no sabe de estas comunicaciones y solo de oírlas, pues, incluso, pero vamos, no con mala fe, se te puede ocurrir. Yo creo que es una cosa que a mí se me ocurriría, si no sea, fuera que yo ya sé, yo ya, ya sé cómo son, ¿no? Es la idea de que, uff, pero esto es para enganchar, ¿sabes? Esto es claro, y ahora ya cada vez que quiera llamo y hablo con, con mi perrito, lo idealizo ahí, eh, la persona, bueno, primero que la comunicación es real, entonces si el animal tiene algo que decir, se dice sí, y después cuando ya no tiene nada más que decir, se acaba la comunicación, ¿vale? Y normalmente, solo una vez me han pedido, creo que solo una vez, me han pedido una segunda comunicación. Yo ya advertí que yo sentía que la última comunicación había sido para cerrar, ¿no? pero tampoco quería dejar a la persona con la sensación de que yo quiero hablar con mi animal y no me dejan, ¿no? entonces cuando pues, intentamos, pero yo eh, creo que que no que no va a haber nada nuevo. Volvimos a hablar con el animal y el animal repitió muchas cosas de lo que había dicho en la comunicación anterior, pues bueno, pues porque a esta persona le vendría bien afianzarla supongo, entre otras cosas, y, y ya, y ya, y, y un poco le invitó a seguir su camino y, y ir para adelante, ¿no? Todo esto lo, lo haría maravillosamente como ellos lo hacen siempre, pero más o menos esto es lo que es. Yo no he visto, a mí no me ha pasado en todos estos años que una persona quiera hablar una y otra y otra y otra vez con su animal fallecido y el animal responda. Yo creo que es una última comunicación, una despedida. Una despedida entre mundos que es preciosa y que yo recomiendo porque creo que es súper sanadora, no solo para nosotros, que esa es otra cosa de la que la acusan, que no sé cuál es el problema de, de, de que uno se sane, ¿no? Pero la acusan de que es para nosotros, no es para nosotros, solo. Lo primero que se ve en esa comunicación es si el animal ha hecho bien su proceso. Y eso es importante. Si no lo ha hecho bien, un comunicador que sabe de esto, sabe cómo ayudar para que la cosa que sabe detectar el problema y sabe cómo ayudar para que la cosa empiece a fluir y todo vaya a en buen término. No es, uy, no, se ha quedado bloqueado y ya está. No, no, o sea, el comunicador que sabe lo que hace te va a decir, te va a ayudar a, a, a armonizar lo que sea. Que hace falta armonizar ese nivel. Que no suelen ser cosas complicadas pero sí que es necesario saber más. Eso sí. Bueno, eh, no me quiero enrollar mucho más con este tema, pero sí me gustaría contestar preguntas que podáis tener. Como por ejemplo, Marta dice: Cuando puedas, ¿se puede hablar con el animal tras muchos años de haber seguido? Vale. A lo largo de muchos años, ya acabo de decir que no. Tras muchos años de haber seguido, sí. Siempre se puede hablar con el animal. Y si tiene algo que decir te va a contestar. Entonces, si nunca has hablado con él, pero es el animal de cuando eras pequeñita, esto pasa mucho, a pasar cursos que a veces traen esas fotos y he hecho muchas sesiones de este estilo, a mí me encantan, eh, te llevas muchas sorpresas a veces y sí, se puede. Se puede. Para el comunicador no es exactamente igual, pero pero sí, pero se sí puede. Vale. A ver, eh, Ari, no te entiendo. Dices, no es solo para mí, sino también para el espíritu del animal. Claro, efectivamente, o sea, lo primero es para el espíritu del animal. Para estar seguros que ha llegado donde tenía... Es como cuando llamas a alguien para saber si ha hecho bien el viaje. Mi madre, ayer. Ha llegado ya, hija. ¿Lo hace por ella? Bueno, se queda más tranquila. Pero lo primero que comprueba es que yo estoy bien. ¿Sabes? Es que no, no hay diferencia ahí. Son los dos. Si él está bien, yo me quedo bien. Si yo no me quedo bien, él no va a estar bien también. Entonces, por eso esta comunicación es tan sanadora y por eso nos ayudan tanto a colocar en estas comunicaciones. Porque cuando, incluso si el alma ha hecho todo su trayecto, si nosotros nos quedamos enganchados al dolor de la pérdida, la verdad es que ellos tampoco se quedan tan fenómenos. Porque dicen, Jopé, o sea, todo lo que hemos compartido a lo largo de todos estos años, y ¿se va a quedar con esto? ¿Y qué pasó con todo lo demás? Va, ¿Va a echar por tierra? O sea, ¿olvidamos todo lo anterior y nos quedamos solo con el dolor? Entonces, en estas comunicaciones suelen ayudar a que esto se coloque y, y uno pueda volver a sonreír y recordar y sentir la, la relación que tenía con su hermano y no con la muerte de su hermano. Qué distinto. Vamos a ver. ¿Y si reencarna, podemos seguir comunicándonos con ellos? Sí, María. Esto de la reencarnación es algo que yo vi cuando empecé a hablar con animales. Eh, antes nunca me lo había ni medio planteado, vamos. Eh, se da, se da. <ríe> Hay gente que a lo largo de estos años me podría decir sí y tengo pruebas, ¿no? Y eh, yo he tenido la suerte de poder acompañarlos. Todo esto se da, efectivamente, y sí se puede volver a comunicar con ellos. De hecho, muchas veces, no lo he querido decir para no meterme en terrenos muy fangosos, pero... Ya que lo sacáis, eh, muchas veces cuando hablas con un animal que tenías de pequeñito, de repente, pues te dice que él ha vuelto a encarnar, ¿no? Contigo, sin ti, eso procura que te dé igual, porque son almas libres, igual que nosotros, no vas a pasarte toda tu vida ligado a tus padres, ¿verdad? Todas tus vidas ligadas a tus padres, y ¿sí? todas tus vidas ligadas a tu vecino, ¿verdad? Pues bueno, somos almas libres que, que la vida se encarga de llevarnos allá donde mejor Vayamos a estar y más vayamos a aprender de la mejor manera posible y tener esto, ser capaz de, dar, de enviarles esta bendición es de los mejores regalos que se pueden hacer cuando se van. Eh, a ver, María Dolores dice yo tuve un gorrión y lo maté sin querer aún. Me seguía a todos los sitios y le pise, ay por pues, me sentí tan mal, me hubiera gustado decirle lo muchísimo que lo sentía. Me da vergüenza contarlo porque parece una tontería, pero con un recuerdo me siento fatal, le eché menos un tiempo. Eh, pues, eh, gracias por contarlo, María. Mira, si te está, uno de los casos, si te está costando colocarlo, es, un, es una buena, es, es un buena una buena razón para hacer un tipo de, esta, de comunicación de este estilo lo único que necesitas tener una foto de él, ojalá la tengas. Si la tienes, nos escribe. Mira, te voy a poner aquí el correo. Es escuela entre especies todo seguido. Escuela entre especies una sola vez ¿eh? todo seguido. arroba gmail.com. La mayoría de vosotros lo sabéis, pero bueno, por si acaso lo he puesto ahí. Este tipo de casos ayudan un montón. Saber que el animal está bien, da igual el tiempo que haya pasado. Eh, a, a, poderle decir a ver qué te dice de vuelta y no siempre te dicen todo bien no te preocupes muchas veces la verdad lo dicen pero no siempre te dicen eso pero lo que te tengan que decir es siempre para que a, para que coloques algo nunca es para culpar o sea no tengáis miedo vale no tengáis miedo porque les he visto decir las cosas de no, una manera tan estupenda que yo tendría que tener mucha mano mucha más mano izquierda a estas alturas habiendo tenido habiendo podido ver lo bien que ellos lo hacen tantas veces, <risa> la verdad, eh, así que sin miedo, porque ellos os van a decir lo que necesitan decir algo, pero no van a ser hirientes al revés, siempre aportar, siempre decir. a ver, ¿cómo ayudar a los compañeros y hermanos del animal que ha marchado? Ah, que siento, se siente, es muy, perdida profundamente, esta es otra, la siguiente cosa que quería comentar, Mónica, gracias por recordarla, y es, nos preocupamos por el animal que se va, pero los que se quedan también se ven afectados. Y aunque los animales tienen mucha sabiduría y con respecto a la vida y la muerte, eso no quita que a veces puedan necesitar un poco de apoyo también. Y sea importante preguntarles a ellos. Yo en estas sesiones también intento preguntar a los animales que se han quedado qué tal Y por lo menos asegurarme que se han quedado bien o a lo mejor recomendar algo para ayudarles si, están, si lo necesitan para apoyar en el proceso, igual que lo hago con sus personas. O sea, es, vamos todos a una charla y cada uno tenga lo que necesite, si, si da tiempo. Si no puedes decir, si la cosa es más complicada, pues eh, ya se queda para otra sesión y ver en profundidad. Pero normalmente, si es solo por el duelo, todo sale y se ayuda también a los animales que se quedan. Es importante que tengáis en cuenta que no sois los únicos que echéis un a vuestro animal, también sus compañeros le pueden estar echando de menos. Y a veces lo colocan muy bien, pero otras veces no. ¿Y de qué depende? Pues la verdad, creo que depende de lo mismo que nosotros. Hay veces que las cosas nos pillan más fuertes, más centrados, más colocados, más sabios. Y hay veces que nos pillan más débiles, menos colocados y necesitamos, necesitamos más ayuda para poderlo colocar. A ver, Iván me dice, el otro día estaba hablando con una amiga... Y se me ocurrió, ¿se podrá comunicar con un esqueleto de mundo y nos ha en un museo? Tal vez sea una tontería, pero oye, mi idea. A ver, el esqueleto en sí, lo que es el esqueleto, mmm, vamos, bueno, o sea, todo lo que tiene forma <risa> puede llegar a comunicar, pero a lo mejor no del tiempo, de la manera en la que tú estás pensando. De todo tiene una energía y de todo se puede llegar a captar, ¿vale? Es otra cosa un poco distinta, pero sí, va por el mismo camino. Ahora, eh, así en plan como si hablaras con un dinosaurio con un animal. No lo he probado. Tengo que probar. Te digo, te lo digo porque te lo digo desde el no haberlo probado. Pero yo creo que no, no va a ser fácil. <risa> que no es como cuando coges una foto de un animal. ¿eh? Pero no lo he probado. Mira, si tengo una ocasión, lo haré. Y una o dos o tres, porque es una cosa que probablemente haya que practicar. Probaré y ya te contaré porque es súper interesante. <risa> vale. Andrea Suiz. ¿El animal puede reencarnar como humano? Vale. Bien. ¿Preguntas comprometidas? Pues no puedo más que contestar lo que yo he visto a lo largo de estos años, que es que sí, con mayúsculas. Eh, Tamara. Eh, vale, bueno. Sí, porque al fin y al cabo es un alma que está teniendo una experiencia en la tercera dimensión y va a encarnar allí donde necesite para seguir aprendiendo y seguir creciendo. Igual que en la nuestra, igual que la de todos los seres vivos que estamos. Creo yo. Es mi manera de verlo. Vale que lo apoyo en experiencias que he tenido, sí, pero bueno, no quiero dejar de decir que es mi... Lo que yo he entendido con todas las experiencias que he tenido hasta ahora. Vale, vale Tamar. Hola, yo perdí hace un año a mi pato, ojo, tras una leucemia. Se marchó de la y me quedé muy mal. Tras la comunicación con Marilí, supe que se fue como tenía que irse y me enseñó el camino que, que empecé con él. Ayudar a luchar por los gatos positivos. Muchas gracias por todo, Marilí. Hijo. Me alegro un montón, Tamara. Vale, también decir que no es que, que ella entendió el camino, ¿vale? Que no siempre te dicen, y ahora vas a ser una rock and roll star, sino te dicen dónde poner tu, tu energía o tu cariño tu, ¿vale? Y así las cosas se van dando. Eh, bueno, a veces son un poco más concretos, pero que no sirve. <risa> Raquel Wolfs ¿Nuestro compañero animal, siempre coincidimos con él en nuestras vidas? Bueno, yo eso no tengo la respuesta a eso. En nuestras vidas. Eh, yo no tengo la respuesta a eso. Yo he visto que hay animales que vuelven. He visto también animales que no vuelven a mí. Me ha pasado, ¿no? Animales que no vuelven y que te lo dicen, no voy a volver. ¿Vale? Trabájalo. <risa> y aprende. No voy a volver en esta vida, pero yo estoy ahí. Eso sí. Eh, bueno, pues, a ver, cuanto más quieres saber, más experiencias te va a dar la vida. Es mi caso, soy súper curiosa, quiero, quiero aprender. Entonces, he tenido la experiencia de que vuelvan, he tenido la experiencia de que no vayan a volver, pero siempre siguen ahí, ¿sabes? Eh, uf, he tenido la experiencia antes de pensar que me habían muerto y ya, ya estaba, también antes de hablar con ellos. En fin, y todo esto, siempre, cada situación... Es un aprendizaje para nuestro alma y, por supuesto, para el camino del alma que se va también. Tendrá su, su porqué, su aprendizaje y su crecimiento. Todo con la intención de acercarnos a, a entender que todo, todo es uno. A ver, yo tuve que hacer una eutanasia a dos perritas que estaban muy mal y tengo mucha culpa y tristeza. ¿Puedo comunicar con ellas? Eh, de nuevo, es una de las razones, es una buena razón para hacer una de estas eh, sesiones, Carolina. ¿Vale? Necesitarías la foto de cada una de ellas. Eso sí. Pero es una muy buena razón porque ayuda a colocar, a ver a ver su punto de vista, que a veces no es el mismo, asegurarse que el animal se enteró de que ya está muerto y de que está todo bien. ¿vale? Y si no, pues el comunicador te va a poder decir, te, vamos, por lo menos yo y mis alumnos seguro y no somos los únicos les vamos a saber decir eh, qué hacer con cómo ayudar a ese alma a que a que termine ese viaje y este muy bien la culpa nunca guardéis culpa vale no hace falta guardar culpa si necesitáis ayuda para poderos poder transformar esa culpa pedirla porque porque es lo suyo ¿sabes? La culpa no deberíamos, no debería existir en nuestros corazones, no debería existir. Y si existe, necesitamos transformarla y se puede transformar A veces uno solo no puede, pero si existe una manera en que te ayuda, pues a A ver, no tengo foto con muchos años de, de eso, pues entonces, entonces no se podría. Podrías a lo mejor intentar tú Mira, eso es algo... Me quedo con eso, ¿vale, María Dolores? Para una historia de la escuela que queremos hacer. Vale. Ok. Eh... Pero vamos, un comunicador no porque no, no va a ser preciso. Vas a ser mucho más precisa tú que sí le conociste y sí puedes conectar con él. ¿vale? A ver, Luis Miguel... Estoy paseando un Golden hace meses. ¿Meses? Kile es muy serio, su compañero falleció repentinamente en diciembre, creo que le afecta todavía. En el paseo vamos hablando <ríe> y piensa, piensa que su trabajo es cuidar mucho a su dueño, ya que hubieron algunas muertes familiares y repentinas. No sé si es mi imaginación. Bueno, puede que haya un poco de las dos cosas, que cuando. Que, puede que haya un poco de las dos cosas. Pero una cosa te digo, estoy segura que la charla, que, que tú sientas que puedes hablar con él y que él eh, note que tú sabes que él puede comunicarse a este nivel, le ayuda un montón ya. Si, mirad, yo hay una esencia floral que utilizo mucho para ayudar a superar duelos. Eh, es una es esencia floral que te conecta es un árbol que te conecta con la vida y es el espino blanco entonces, si puedes Luis o si algunos creéis que tenéis esa situación, vosotros mismos o uno de los animales que se quedaron echarles en el agua unas gotitas de espino blanco de la esencia floral perdón, esencia floral de espino blanco que creo que es de esencias del Mediterráneo durante 20, 21 días, por ejemplo ¿Vale? Si es en el agua, y no puede ser directamente porque solo lo veis una vez al día, eh, pues lo ponéis en el agua, o le veis, o se lo ponéis eh, aquí, o le dais directamente en la boca. Eh, claro, si no estoy, yo creo que tienes que pedir permiso eh, a la gente para lo, quien lo paseas, pero si te lo dan, echarle esas gotitas que le va a ayudar. El si es en el agua, yo echaría unas 5 gotitas. Y si no, Dos gotitas, vale, dos gotas. Maribel, entre Lima en y Ciudad de Patagonia está el segundo museo para museo paleontológico más grande de Latinoamérica. Muchas veces pensé que si llegue, llegas a algún día sería interesante probarlo de los dinosaurios. En serio, con Lucía hemos pensado ya varias veces lo de hacer el camino de la Tierra en la Patagonia. El curso del camino de la Tierra en la Patagonia y llegará, llegará el momento. Y si no lo hemos probado antes, Iván, probaremos entonces con los dinosaurios de la Patagonia. ¡Guau! Wow. ¡Uy, ya, ya tengo unas ganas! A ver, María, si reencarna y nos encontramos nuevamente, ¿nos reconoceremos? Mira, mi experiencia es que sí. Mi experiencia es que sí, porque gente que no ni creía en reencarnación, que no tenía ni idea... De si su animal volvería o nunca se había planteado que un animal pudiera volver a reconocer. O sea que mi experiencia es que sí. También te digo que mi gata es mi perrita anterior y aunque encontró la manera de llegar a mi casa, yo tardé años en enterarme que era ella. Pero el caso es que si tienen que llegar, vuelven a llegar. Sí, y fue Tati. A ver. Eh... Ah, bueno, pues un saludo, Marita, de todas formas. <ríe> un saludo, Luis. Mm, más preguntas. ¿Las respuestas a las comunicaciones con animales ya fallecidos se hacen presenciales o por escrito? Bueno, eso debe depender un poco de cómo funciona el comunicador. Nosotros, en tu yo les enseño mi método, que es a mí lo que más, a ver, a veces cuando no ha habido otro remedio lo he hecho por email también, pero a mí me gusta hablar con la persona por teléfono mientras hablo con el animal eh, a través de telepatía, porque así la comunicación es, es como una charla a tres. O sea, bueno, a tres no tanto porque yo intento solo ser el puente. O sea, el animal, el, la persona pregunta, y el animal contesta y a la contestación la persona dice si quiere preguntar algo más y, y, y así va. Obviamente... Yo estoy en el medio diciéndolo de uno a uno y lo de otro a otro. Pero yo creo que así la comunicación, no sé qué se da, es mucho más profunda. Eh, ese es el estilo entre especies. No sé si alguien más lo hará por ahí. Lo que no quita que se pueda hacer por email. De alguna vez, de he hecho, estas sesiones también las he hecho por email y han ido muy bien. Así que no hay problema. Yo, mis alumnas, lo hacemos así principalmente. Ok. Espero con alegría tu viaje a Argentina. Oh, muchas gracias Silvia, yo también. <risa> es nada, es dentro de nada. Ya ups, dentro de un mes estoy por allí. Eh, vamos a ver, y antes Chile. Chicos, contárselo a todo el mundo, Chile y Argentina. Que Si va bien, vuelve en enero. <risa> y para más, <risa> más largo. A ver, eh, ¿de qué manera te comunicas con tu compañero que vas... Te comunicas a tu compañero que vas a, ayudar a ayudarle a marcharse. Bueno, Leslie, te digo, yo creo que eso es algo que tiene que decidir, que estaría bien que decidiera el animal, incluso... ¿Por qué? Pues porque morimos, nos morimos todos de manera natural. Quiero decir, nadie te tiene que ayudar a marcharte. Cuando lo hacemos tiene que ser para, para, para que sea ayuda realmente, no para acelerar. ¿Vale? Y no tampoco porque a nosotros nos da miedo ese proceso, que muchas veces es eso lo que nos pasa, que a los humanos nos da mucho miedo, no tenemos nada bien integrado el tema de la muerte. Entonces, lo suyo es preguntar al animal e intentar hacer lo que el animal quiere, o por lo menos hasta el punto en el que somos capaces. Por eso, un comunicador que ha sido bien entrenado para eso, sabe eh, hacer, un, esto lo llamamos acompañamiento, sabe hacer un acompañamiento. Y sabe estar, es tanto apoyar por un lado a la persona, como sostener el espacio del animal, mantener a la persona informada de lo que necesita el animal en cada momento, que si alguien quiere la eutanasia o la ayuda, como tú dices, eh, cuando la quiere? Porque no, es cualquier momento. Y algunos que dicen, ahora no, ahora no, ahora ya estoy preparado, ¿no? Llega un momento en el que ya han hecho el proceso que necesitaban hacer y ya están preparados. Pero yo, pero... Es, es en casi, casi en tiempo real. Hay que ir acompañando y estando muy ahí para hacerlo para hacerlo lo mejor posible. Y eso, yo creo que eso es lo mejor. Más que decírselo. Pero si no lo vais a hacer, si no le vais a preguntar, sí, por favor, decírselo antes. Ellos saben todo lo que en nosotros sentimos. Ellos lo, lo, lo reconocen. Lo, lo, lo, ellos también lo saben. Es desde el sentir que empezamos a comunicarnos con ellos. Entonces, conecta con tu corazón y se ve, ¿vale? Pero sinceramente creo que es otra de las, de las muy buenas razones para pedir a, pe, pedir a un comunicador que te ayude. Porque te va a dar una, eh, una neutralidad y una fortaleza que tú a lo mejor no tienes en esos momentos y, y vas a ver. Sostener bien el espacio del animal y al mismo tiempo ayudarle a hacerlo. Muy bien. Elra, hoy un amigo tuvo que dormir a su amigo Cooper, toda la familia está hecha por pues mira, les puedes decir que este tipo de comunicaciones pueden darse y ojalá eh, quieran hacerla. Tienen a, ah, desde que el animal muere hasta que se puede comunicar con él, eh, tienen que pasar por lo menos tres días, pero yo suelo pasar, dejar pasar una semana incluso, para que todo se asiente, toda la energía se asiente. No se puede hacer justo después. No no, no se puede, es que no se debe. ¿vale? Entonces, eh, de aquí a una semana, ¿sabes? ya pueden, si quieren, hacer esa sesión. Podemos llamar las sesiones de despedida, más que hablar con un animal fallecido para que se entienda que es una idea de... Una sesión, no un... Y yo sigo hablando aquí como si me hubiera pasado Vamos. Bueno. Mónica, al respecto de tu respuesta a la pregunta de Leslie, oye, no sé cuál era, ¿entonces recomendarías dejar al animal hacer su proceso de marchar? Aunque creemos que esté sufriendo, sufriendo físicamente, no. A ver, recomiendo lo que he dicho, que es preguntar, Preguntarle y recomiendo hacerle caso. Eso sí, pero preguntarle. Y si dices, sí, sí, gracias, quiero ayuda, fenomenal. Y si dice, no, no, espera o déjame, le vas dejando. Y cada día, uy, perdón. Ay, el pelo de Ish, se me metió en la nariz. Y cada día, cuando hay un acompañamiento, yo cada día o casi cada día conecto con el animal, le siento y si él me quiere decir ese día que se quiere ir, me lo dice. Y si no, pues ahí seguimos dándole lo que nos está diciendo que necesita. Vale, Yolanda. Me, entendí, ¿Me habéis entendido? O sea, yo no recomiendo una cosa u otra. Yo recomiendo preguntar al animal. Me preguntarías a cualquier persona si eso fuera algo que se pudiera hacer con, con personas. Que en algunos sitios se puede. A ver, eh, ¿cómo se puede llevar en el corazón a un animal que ha fallecido sin tirar de él, impidiendo que siga su camino? Si hablas con ellos una vez fallecidos en tu vida diaria, ¿les interfieres? A ver, no no tiene por qué. A ver, para tirar de un alma hay que ponerse muy pesado, que somos capaces, <ríe> somos capaces, pero acordarte de alguien no no es. Uh, ah, no es, no no tiene por qué ser una manera de, de tirar, de, no interfieres, no es, no tenemos tanto poder porque de hecho tenemos muy poquito de energía, ¿vale? Entonces, yo, esto pasa, me encuentro con mucha gente que dice, que me acuerdo mucho de él y creo que puedo estar interfiriendo. No, si te acuerdas mucho de él, a lo mejor es porque él necesita terminar algo, y cerrar algo. Suele ser otra de las razones donde yo recomendaría hacer este tipo de sesiones de comunicación. Porque ahí es, normalmente es porque algo no se ha armonizado del todo entre el animal que se fue y la persona. Y este tipo de comunicaciones, como digo, ayudan a eso, ¿vale? Pero que una vez que ya sabes que está todo bien, de vez en cuando te acuerdas de él o te acuerdas todos los días y tal, eso poco a poco irá transformándose y no pasa nada. ¿vale? Lo que sí interfiere, el tema de las cenizas. No es bueno quedarse con las cenizas. Sí, a lo mejor, necesitas un tiempo hasta que puedas hacer tu pequeño ritualito y entregarlo de nuevo a la Tierra. Eh, mejor la Tierra, bueno, pero eso ya, como queráis. Eh, pero pero las cenizas sí que sí que interfieren. Pero os diré que interfieren más en el, los que se quedan, en los de la casa, que en el alma del animal. Muchas veces el animal está bien y las cenizas en la casa interfieren en la energía de la casa y de la gente que se queda. Mm. Hola, Flor. <risa> eh, eh, te, te, ¿Entiendes, Yolanda? ¿Te quedas más tranquila? Madrid, alguna vez me ha parecido ver a uno de mis compañeros fallecidos en casa, pero es más grande de lo que era. Yo no sé si es mi mente o su energía de algún modo, ¿puede ser así? Hombre, no sé. O sea, claro, yo no te puedo decir eso ha sido o no ha sido, eh, pero que es más grande de lo que era, no creo que se importe en la energía mucho. No creo que se importe, igual que otras veces en un viaje chamánicos te metes en un agujerito de un árbol y pasas tú, con todo lo grande que soy, paso por un agujerito de un árbol sin problema, porque es en la energía en la que voy y la energía para mí no hay problema. No creo que eso sea muy. sea un problema. Vamos, ok. Hablando de, de cenizas, ¿es mejor incinerar? No te sé decir. O sea, ¿mejor? No lo sé. Yo lo que sí creo es que lo que es de la Tierra tiene que volver a la Tierra, de una manera u otra. Entonces, ya sea en cenizas, ya sea el cuerpecito, pero que acabe de nuevo en la Tierra. Y esa es otra cosa que les podéis preguntar a ellos, pero muchas veces te dicen que, que por ellos da igual, ¿eh? A ver, Joana, como lo, como lo acabas de decir, creo que corroboro que mi rayito aún tiene algo pendiente, que sencillamente se quedó para cuidar de la colonia. Es algo que me dice el corazón. Puede ser, puede ser, pero aún así en algún momento tendrá que seguir camino, ¿vale? Pero sí que puede ser. A veces lo hace. Muy bien, chicos. Yo digo, bueno, este va a ser más corto que el anterior. Llevamos... 51 minutos sin parar y, y sin perder el tiempo también. <risa> en fin, una última pregunta, si alguien tiene y si no, aquí. Eva. Mis hijos decían que oían a nuestra perra fallecida subir y bajar las escaleras de casa durante un par de meses. Uy, vale. Ah, otra cosa que conviene es, cuando han muerto, ponerles una velita blanca y dedicarles esa energía, esta vez la energía de la velita blanca, dedicarla para que les acompañe en su camino al otro lado, ¿vale? Y nunca apagar esa vela, dejar que se consuma, ¿vale? Esa vela que se consume sola. Nunca apagueis la, la vela de un, que se ha puesto a alguien fallecido, da igual si es animal o persona, ¿vale? Tiene que consumirse sola o apagarse sola, ¿vale? Eh... Anabela, yo tengo las cenizas de mis cuatro perritos, no me atrevo no, a colocarlos en maternos, no te entiendo, Bela. pero creo que tú tienes un jardín. Llévalos entierra esas cenizas en el jardín. Siento que los estoy dotando. No, pero eso es tu, pero es tu apego, Anabela. es tu apego, ellos ya no están ahí. De hecho, eso eso lo dicen siempre que les preguntan algo. Nunca me han dicho otra cosa en, en las sesiones que he hecho de esta de este manera. Cuando hablando hablan del cuerpecito o de las cenizas, ellos dicen, yo ya no estoy ahí. Entonces, si tienes jardín, que creo que tienes, Anabela, eh, entiérranos en el jardín, que no es eval, ¿sabes? Pon esas cenizas en el jardín. Pon una plantita que conmemore, no que la vida siga trayendo vida. Haz tu pequeño ritual, pero de verdad lo vas a notar un montón en tu energía. A ver, eh, un besazo, Mónica, un besazo a todos. Ha sido un placer. Eh, dentro de dos semanas, no sé dónde estoy, porque estábamos hablando de hacer Facebook Live cada dos semanas. Vale, pues dentro de dos semanas, ah, sigo aquí. Venga, pues haremos otro Facebook más. ¿vale? Irme proponiendo por aquí y por Instagram, si queréis, me vais proponiendo temas, elegiremos uno y volvemos a hacer otro Facebook Live, que creo que trae un montón de claridad y que están viniendo muy bien. Así que, un beso a todos, gracias por participar, gracias por conectaros, por las preguntas. Los que se han ido, al poco de llegarles me queda una paz inmensa, fantástico. ¿ves? Eso significa que está todo bien. Mira que está... Es primavera, a lo mejor hace frío, pero, pero yo soy muy consciente, es primavera. Un beso muy fuerte a todos. Muchas gracias. Chao.